Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este espacio de Coaching con Hugo dentro de Patreon. El motivo, el propósito de, esta, de este video de hoy, de esta clase de hoy, si se quiere, o este taller, en realidad yo, a mí me gusta llamarlo PIC, que son prácticas intensivas de competencias, eh, tiene el propósito de qué? De que consigas eh, un mejor desempeño como estudiante de coaching en tus prácticas de coaching previas a la certificación. Esas conversaciones que estás eh, seguramente en este momento realizando para poder lograr tu, eh, cre tu, certificación, perdón, tu certificación como coach profesional. Eh, est esta introducción va a ser seguramente repetida en cada uno de los videos, en cada uno de los talleres, porque sí quiero aclarar que voy a estar eh, dando los contenidos de estos talleres basados en en lo que eh, ICF, que es la International Coaching Federation, da como avalde a los programas de las escuelas formadoras. Si vos sos un estudiante eh, en una escuela de coaching que está alineada con la ICF, esto va a ser específica eh, y 100% dirigido a vos. Si estás en una escuela que no está, digamos que su programa lo tiene avalado por otra federación, no hay grandes diferencias, ¿sí? son posiblemente algunos detalles que tengan que ver con competencias específicas de cada una de las escuelas o, eh, eh, o la asociación a la cual o la federación a la cual tu escuela está alineada. Lo que sí tienen algo en común es eh, el formato general de una conversación de coaching, de una práctica de coaching. Todos comenzamos una práctica de coaching con... Eh, lo que sería el código de ética, la primera conversación previa con nuestros con otros coachee, con nuestros clientes, con lo cual, este va a ser un video introductorio simplemente para, que, para eh, que dejar un poco más en claro cuáles son los mejores, la mejor manera de vos poder comunicarte con, tu, con la persona a la cual vos querés coachear, o a, la, a, a quien vos vas a ofrecer tu, tu conversación de coaching, tu servicio profesional, o si estás practicando, a quien vos vas a ofrecer el poder tener una práctica, una conversación de coaching para vos eh, lograr esa certificación. Eh, bien, es importante ¿sí? tener en cuenta que en, en esta previa conversación telefónica o por WhatsApp, digamos, por el medio que vos tengas, puede ser Skype, puede ser videoconferencia, como, eh, como Zoom o alguna de otras... Eh, si sí es necesario que vos dejes en claro qué es lo que vas a hacer y qué es lo que no vas a hacer. Y que, de alguna forma, independientemente de la federación o la asociación de coaching a la que pertenezca o a la que se aline, alinee tu escuela, vas a tener que como aclarar que también te adherís a un código de ética, que es muy importante. ¿Y es importante porque Porque a las personas también les interesa saber y estar eh, como seguras o tranquilas de que toda conversación de coaching tiene un nivel de confidencialidad y de privacidad, la cual uno como coach o vos como practicante de conversaciones, como estudiante de coaching, también tenés que adherir. También tenés que ser muy cuidadoso, muy cuidadosa al momento de eh, tener esta primera charla con tu cliente, con tu coach ¿Para qué y por qué? Primero, el, el, comencemos por el por qué, que el por qué tiene que ver más con lo previo, ¿no? Decís, ¿por qué? Y porque la International Coach Federation o la FICOP, que es otra de las grandes asociaciones, eh, tienen un código de ética a la cual a todos sus asociados, a todos los coaches que se asocian o que se alinean a esa federación, eh, tienen que adherirse a ese código de ética. O sea, tienen que... Eh, Aceptar como ciertas condiciones y términos que tienen que ver con la privacidad, tienen que ver con resguardar los datos personales de tus coachees, eh, no poder divulgar los contenidos de las conversaciones eh, a nadie, ni a tu coachee, ni a la persona. Por ejemplo, si vos ya sos coach profesional y estás iniciando y te contrata una persona, pero para que coaches a, a otra, digamos como si fuese un jefe para coachear al empleado, eh, el contenido de la conversación específica que vos tengas con esa persona, no lo puedes divulgar a su superior. Digamos, ¿no? Esto tiene que ver con un, cuidado, eh, con un cuidado profesional que nosotros respetamos y hacemos respetar, de hecho. No solo, no solo nosotros nos vemos involucrados con este código de ética, sino también lo llevamos hacia arriba, digamos, o hacia nuestro contratador, hacia nuestro empleador, hacia lo que nosotros llamamos sponsor. Es la persona quien nos pagó por el servicio, que no siempre coincide con la persona que va a tomar el coaching. Entonces, es importante también hacer entender, por ejemplo, dejar bien en claro, tanto al sponsor como al coachee, que no siempre son los mismos, hay veces que son diferentes, hay veces que el sponsor es una persona y el coachee es otra, eh, sí dejar en claro esto. Dejar en claro que los contenidos son privados y confidenciales. Nosotros, por ejemplo, al, al sponsor lo que podemos llegar a hacer es darle un lineamiento general de lo que se conversó, siempre y cuando tenga que ver con el tema con, por el cual ese sponsor nos ha contratado. Ejemplo, un sponsor te contrata, una persona, el dueño de una empresa, o un gerente te contrata, para decir, bueno, yo quiero que coaches, por favor, a mi jefe de personal. ¿Por qué tema? Y porque quiero que arme mejores equipos de trabajo. Creo que tiene, tiene que mejorar ese aspecto. Vos vas a tener una reunión con esa persona, con, con ese jefe de personal o esa jefa de personal, le vas a decir, normalmente incluso se pacta que la primer, esta, esta reunión también sea entre el sponsor, sea, sea tripartita. Entre el sponsor, la persona que va a ser coachada, que en este sería como el ejemplo. De ahora es el jefe o la jefa de personal y vos como coach. En esta reunión, entre los tres, el sponsor tiene que dejar en claro para, para qué es, va a ser, vas a ser contratado vos y este, este coachee, este jefe o jefa de personal, estará de acuerdo o no. Que también hay que respetar eso. Pero como, supongamos que sí está de acuerdo, que por lo general se da esa situación, entonces el, el sponsor te contrata a vos para mejorar los aspectos que tiene esta persona para trabajar en equipo. Este jefe o jefa de personal acepta ese coacheo, digamos, este proceso de coaching en pos de mejorar sus aspectos como, como líder de equipo. Y empezás tu proceso con tu coachee. Vos al sponsor le podés ir diciendo, por ejemplo,. Eh, los, los temas, no los temas puntuales, sino cómo, es, cómo tu coach iba progresando con referencia a lo que es su liderazgo de equipo. No puedes hablar sobre los contenidos específicos de la sesión, si sí puedes mencionarle que eh, ha reconocido ciertos aspectos que le faltaban, está en búsqueda de conocimiento, en búsqueda de capacitaciones, digamos, P podés dar como un comentario general sobre lo que tu sponsor te contrató. Ahora, cuando el coach y el sponsor es la misma persona, por lo general es cuando es un coaching individual, yo te llamo o alguien te llama y te dice, bueno, eh, por favor, eh, te pido te voy a pedir hacer coaching. Bueno, ok, hacemos un proceso, por ejemplo, no sé, 4, 5, 6, 10 sesiones, no importa. Ahí no hay inconveniente porque la persona que te paga es la misma persona que está tomando la sesión de coaching. Lo que sí, también tiene importancia que esta persona sí conozca, que todo lo que ella diga o lo que él diga en esa reunión, en esa conversación de coaching, no va a ser divulgado bajo ningún concepto, eh, bajo ninguna circunstancia, salvo que la persona lo pida por alguna razón específica. Eso es un tema. Y, por ejemplo, vos también tenés que adherirte, más allá que el código de ética es como internacional, es de, es de la federación en sí, vos también estás sujeto a las leyes nacionales o leyes municipales. Entonces, si esta persona... Eh, o leyes de Estado, digamos, esta persona te comenta algo, vos tenés que decirle, mira, eh, yo como el código de ética voy obviamente voy a ser totalmente confidencial y privado en cuanto a todo lo que suceda en la conversación. Lo que sí yo voy a hacer es respetar también las leyes de esta ciudad, de este municipio, de esta provincia, o este Estado, o este país. Con lo cual, cualquier cosa que vos me comentes que esté fuera de la norma, fuera de la ley, yo también voy a estar obligado a reportarlo, o a denunciarlo, o a eh, digamos, eh, elevarlo al, al, al comité o al organismo que corresponda. ¿sí? Bueno, esto tiene que ver con el código de ética. Cada federación tiene su código de ética, lo cual te recomiendo entonces que lo leas, que lo tengas en cuenta, aunque sean los aspectos generales. ¿sí? O los, y, y dentro de los generales, que si vos tengas claro cuál es para vos, serían los más importantes a tener en cuenta. ¿sí? O digamos, como para al momento que vos tener tu speech, ¿no? vos, vos, al momento de vos conversar por primera vez con esta persona, eh, eh, mínimamente lo, lo más importante, que es, ¿no? es, es lo que haces, lo que no haces, eh, eh, dónde, eh, eh, dónde podés intervenir y no, digamos, bajo qué competencias vas a, vas a actuar y cuáles no. Eh, estas cosas las tenés que tener en claro para tu primera conversación. Espero Esto es simplemente el, el video introductorio, para que sepas que los siguientes sí si van a ser más específicos, el siguiente va a ser de acuerdo, de cómo vos cerrar un acuerdo, pero sí quería dejar en claro esto, este, este primer video de introductorio, donde sí tiene que ver con algo general que toda conversación de coaching tiene que tener, que es una especificación, una aclaración tuya, hacia tu y hacia tu cliente, de qué vas a hacer, qué no vas a hacer, de qué se trata el coaching, de qué no se trata el coaching, es, eh, qué cosas están permitidas y qué no, dentro de tu función, dentro de tu rol, dentro de tu desempeño, a qué normas adherirse a cuáles no. Eh, básicamente poder darle una, una mirada general, tener, hacer dentro de ese comentario, ese speech tuyo, esta persona tenga más en claro eh, de qué se trata el coaching, qué vas a hacer vos con esa persona, qué no vas a hacer con esa persona, y eh, cuál es la normativa o el marco legal, si se quiere, al cual vos adherís y tenés que respetar. Así que bueno, eh, este video es simplemente para esto, y te espero, sí, para el próximo, que va a ser mentoring al acuerdo. Hasta luego.